Un saludo muy especial para todos, hoy les voy a enseñar a hacer una cajita sorpresa de amor, vamos con el paso a paso Voy a utilizar esta cajita que mide de ancho 10 centímetros por 10 centímetros de alto Voy a abrirla y a cortar estas partes Voy a desarmar esta parte inferior Y voy a medir 2 centímetros alrededor de toda esta parte de la cajita lo van a hacer así con la cajita que vayan a utilizar como les dije igual en este lado dos centímetros voy a medir un centímetro voy a trazar la línea qué sería para hacer estas curvitas yo le digo moritas voy a acercar acá para que observen mejor y voy a cortar me quedaría así ahora sí voy a pegar esta parte inferior de la cajita lo hago con silicona líquida porque me gusta por si me equivoco puedo volver a despegar así me quedaría esta parte voy a utilizar papel es papel blanco que también le corté esta parte estas curvitas o moritas que será para forrar toda esta parte así acá corté dos tiros en cartón duples que dividí en tres partes de 10 centímetros y el alto es de 10 centímetros en cada una voy a hacer los quiebres trazar con lapicero sin tinta para hacerlos mejor y voy a aplicar silicona líquida en esta parte para pegar así en forma de cruz voy a hacer estos quiebres bien para que al abrir caigan voy a trazar unas líneas acá en esta parte medí 1.5 centímetros y voy a trazarlas solo en tres lados acá corté en cartulina con brillo corazones rojos pueden hacerlo con papel rojo voy a ubicar así y acá lo que hice fue cortar le pegué unas tritas azules de un centímetro y copié estos mensajes ahora voy a tomar la cajita y le voy a aplicar silicona líquida que sería para pegarla Acá en esta parte en el centro, porque esta es una cajita sorpresa. Y esta parte que no decoré le voy a aplicar silicona líquida y voy a pegar así. Acá lo que voy a hacer es utilizar una imagen, esta me gusta mucho la de los cerditos porque para la frase que voy a copiar apenas es. Ustedes pueden pegar una foto o la imagen animada que deseen. Voy a delinear en esta parte para resaltar la imagen y voy a copiar este mensaje, todo mi corazón, yo vi esta imagen y me encantó porque con la frase sale perfectamente, todo mi corazón, voy a delinear para que se vea más gruesa la letra es para ti. Con marcador negro voy a delinear cada letra, me parece que se ve muy bonito y resalta más. Acá en este lado voy a hacer una forma de flechita con corazoncito, nos quedaría así, o me quedaría así, en esta parte voy a colocar papel sede y ya le colocan el contenido, ahora voy a hacer la tapa. Voy a tomar un cartón corrugado, en este lado voy a medir 4 centímetros que sería la altura, recuerden que esta tapa la estoy haciendo para la cajita que estoy utilizando, ya ustedes hacen la tapa para la de ustedes, Acá voy a medir de nuevo 4 centímetros, voy a trazar la línea, ahora voy a medir acá voy a medir esta medida que son a cada 10 centímetros voy a aumentarle tres rayitas porque recuerden que la tapa siempre va a ser más grandecita que la base voy a medir los 10.3 centímetros voy a acercar para que observen mejor 10.3 voy a trazar la línea y de nuevo voy a medir 4 centímetros que sería otro lado de, de la tapita recuerden que los cuatro lados deben de medir lo mismo en este caso 4 centímetros para mi cajita vuelvo digo voy a trazar la línea voy a cortar esta parte para trazar este este otro lado que sería igual como la cajita mide 10 por 10 entonces acá son 10 centímetros de nuevo 10.3 voy a trazar la línea voy a medir o oh, de nuevo los 4 centímetros acá ya ajustamos los cuatro lados voy a cortar quedarían los cuatro lados. voy a repasar con lapicero sin tinta para hacer los quiebres voy a hacer los quiebres miren que se hacen más fácil voy a cortar estos dos extremos voy a aplicar ahora silicona líquida me gusta mucho utilizar esta silicona líquida porque si me equivoco puedo despegar más fácil y voy a pegar así armar así la tapita, pues quedaría así, voy a mirar que si sí haya quedado bien, como pueden ver quedó muy bien y acá en esta parte voy a pegar tiritas de un centímetro, esta es una cartulina azul pero pueden pegar del color que deseen y voy a decorar pintando o dibujando estos corazoncitos, pueden escribir mensajitos, te amo, lo queda muy bonito también así nos quedaría voy a decorar la tapa voy a utilizar este círculo en cartulina que mide 9 de diámetro o sea un poquito más pequeño que la tapa de estos corazoncitos otro igual igual a este y este que mide 10 de diámetro lo voy a pegar en esta cartulina negra y voy a cortar así dejando un borde negro para resaltar voy a pegar acá Ahora voy a tomar este círculo y voy a dibujar así. Voy a hacer dos rayitas así. Voy a hacer estas curvitas. Voy a sacar estas formitas. Voy a cortar. Primero voy a pegar el círculo amarillo y ahora voy a pegar estos. Es para decorar. Voy a pegar el corazón y voy a hacer o a dibujar una flechita voy a delinear así, este queda como por fuera una rayita acá para hacer la flechita que corté, pues está otro corazoncito voy a hacer estas rayitas igual sigo decorando así como pueden ver y voy a escribir un mensaje eres voy a delinear para que se vea más la letra es lo que quiero van delineando para que sea más gruesa la letra no utilizo el marcador grueso porque ya quedaría demasiado gruesa es lo que quiero y necesito igual voy a delinear mira que se ve mejor voy a alinear también este corazoncito y estos lados para resaltar mejor mire que se ven mejor recuerden que los colores son opcionales son los que más les guste y nos quedaría así ahora Voy a pegar este corazoncito acá para decorar. Es cartulina roja. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que el tutorial les haya gustado. A mí personalmente me gustó la cajita. Creo que queda muy bonita. Manito arriba si te gustó. Comparte el video con tus amigos. Y no olvides suscribirte a mi canal. Hasta el próximo video.